Buenas tardes. Y bienvenidos de vueltas en mi canal, seguramente ustedes te estarás preguntando si este sea la verdadera creepypasta hecha por creador Jeff The Killer, si está entretenida estaré al pendiente de esto por si de verdad está la creepypasta, me costó mucho trabajo buscar y encontrar este creepypasta hoy muy honesto, no sé si en verdad sea el verdadero creepypasta que escribió el creador de ese personaje hecha por algún fan, la verdad me costó mucho trabajo encontrarlo y sobre todo estar transcribiendo traduciendo por así decirlo espero que les guste mucho espero que les guste pongan en los comentarios si eso no es el verdadero si es que salió y yo estoy haciendo otra cosa para corregirlo espero que les guste les va a encantar eso sí se los aseguro viene una sorpresa muy buena. espero que les agrade y nos vemos pendientes este vídeo hasta la próxima si eres una persona sensible con problemas cardiovasculares por favor cierra este vídeo otra vez ese sueño, no entiendo por qué todas las noches es el mismo sueño, siempre es igual me encuentro de noche en un bosque oscuro con una linterna en la mano cuya forma de iluminar me da a entender de que la batería se está acabando. Frente de mí no muy lejos veo una cabaña abandonada a lo que no sé por qué pero sé que debo entrar, durante todo ese tiempo noto una extraña sensación como si alguien me observara. al entrar en una habitación la sensación es más fuerte y lo más raro es que no había nadie hasta que lo vi, un ser con una tez blanca, ojos borrados de negro y lo más escalofriante su sonrisa aquí se acaba el sueño, antes de que él me apuñale ese sueño se repitió una y otra vez durante un mes ese sueño es tan real como un golpe en la cara pero él no es real y lo sé ya que yo soy su creador y hoy por una vez por todas decidí matarlo en mi nueva creepypasta por culpa de sus fans por hacerlo quedar como un pelele ellos arruinaron mi creación así que la única manera de que paren de hacer esas cosas es matándolo después de terminar la creepypasta me voy a dormir tranquilamente hasta que noto que la ventana está abierta y en lo que me levanto algo me dio un puñetazo en la cara y ahí cuando lo vi, mi creación, dejé salir mis palabras de mi boca. Jeff, P., ¿Por qué me haces esto a tu creador? Ja, ja, ja, ja la respuesta es muy sencilla, simplemente porque intentaste matarme, intentaste hacer que la gente me olvidara, al famoso Jeff nadie lo mata y mero tú. Decía mientras que me apuñalaba haciendo que varios órganos de mi cuerpo cayeran al suelo. Él me coge del cuello haciendo que mis pies no llegaran a tocar en el suelo. Jeff sumamente molesto me da tres puñetazos en la cara haciendo que mi nariz y varios dientes se rompan perdiendo gran cantidad. De sangre, creador. P. Pero tú no existes, tú no eres real. ¿Esto te parece real o solamente ficticio? Decía mientras me sacaba un ojo de su cuenca con su cuchillo. Yo solamente podía llorar con mi único ojo y pedir piedad, aunque sabía que no me iba a perdonar y menos aún si he intentado matarlo. Tu creación te superó por completo, ya es hora. Adiós, padre, ve a dormir. Bueno, ¿qué te parecieron estas historias?